Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos a Gabo, que está en Va para contar qué hace en Asus y qué sorpresa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh, soy Gabriel Badamontes cargado de marketing técnico y comunicación para la región de Latinoamérica y efectivamente se encuentra acá en la sala de exposiciones de, de ASUS sí. donde estaremos mostrando público todas las últimas lanzamientos que estamos teniendo entre el día de ayer y el día de hoy. Bueno Gabo, hay algo que todo el mundo quiere ver, esta pantalla del VivoBook Pro que es una locura, cuéntanos un poco cómo funciona esa pantalla 3D OLED, digamos. Sí, por supuesto. Acá pueden ver en, en pantalla, en este momento, la, la computadora con pantalla 3D OLED. El efecto no es visible, digamos, directamente desde, desde la, la cámara, porque la forma en la que funciona esta tecnología es un sistema de cámaras que trajean la posición de los ojos para poder mostrar imágenes diferentes dependiendo del ángulo desde el cual mira el ojo izquierdo y los ojo derecho. Esto que si vayan ahora en pantalla. Se ven las imágenes un poco borrosas y eso es porque la pantalla tiene una capa lenticular que es tener una imagen diferente para cada uno de los ojos dependiendo de donde la estemos mirando. Si que yo quiero, ahora estoy mirando la cabeza para ver desde diferentes ángulos. La imagen va cambiando también. Pero esto funciona con eh, videos 3D, con eh, juegos, con eh, software de edición de contenido 3D, etc. Este tipo de tecnología va a llegar solamente a esto. A este laptop sí. o el este va a llegar a nuevas líneas durante 2023. Hasta el momento tenemos anunciado dos modelos particularmente que van a tener esta tecnología: un modelo de instrumentos probantes tuyos, son laptops para edición de edición, y también en BioBoot, que es un modelo que está más orientado a creadores de contenido, un poco más profesional, pero también uso dentro de hogar. Gabo, podemos ver cómo, cómo se percibe por detrás el ¿Qué tan, ¿Qué tan Sí, gruesa? por supuesto. No se Aquí pueden ver, este es el grosor de la, la pantalla. Es solamente un poco más grueso que una pantalla tradicional. Esta computadora viene con componentes de alto desempeño, por lo que las salidas de aire son un poco más espaciosas que las de una laptop. Es tradicional, pero de todas formas, considerando pues, con una computadora de sí. alta, digamos, es, una es bastante... El, el módulo de las cámaras sub, es un espacio o, mayor de la Smart Faction digamos todo espacio, es el módulo de las cámaras, dos cámaras para la y que también tenemos de bueno, y también nos hablaban. que iba a llegar una por ahí a la mano? Sí, ¿Tienes por ahí a la mano? Uh, Ah, bueno. sí, pueden ahora en pantalla la nueva modelo que ahora. De, de mucho más Sí, <risa> y esta es hecha con materiales reciclables, ¿no? porque se sí, ve, ve como nueva. Sí, sí, la verdad es que el, el proceso de fabricación de esta computadora utiliza materiales reciclables y también eh, procesos que son más amigables con el medio particularmente la ¿sí? de pura por ejemplo, que utiliza una tecnología que da un acabado similar a la, a la cerámica, pero utilizando materiales que son más por el medio ambiente, el y que además de eso, también el proceso en sí, utilizar eh, tecnologías que son más nuevas, permiten también que el proceso de fabricación de la se reduzca aproximadamente. 70%. Eh, Gabo, nos hablan de un reducción, de ¿no? la Ya vimos a nivel de ¿no? fabricación y demás y en las pantallas pero qué más novedades hay eso? bueno la verdad es que además de los modelos que les estaba mostrando recién, los modelos han orientado a la creación de contenido como también al segmento de productividad también tenemos nuevos de para videojuegos ¿sí? ahora en este, este momento Ahora les estoy mostrando en cámara los laptops que son de Audi Son laptops especialmente diseñadas para los y competitivos. Son modelos que nosotros venimos trabajando ya hace varios años atrás y obviamente se han ido actualizando. En esta nueva generación, una de las principales mejoras que hemos añadido es el aumento del tamaño de pantalla. Anteriormente eran 15 y 17 pulgadas y ahora ya son... De 16, 18 pulgadas. Además de eso, también en el caso de la pantalla del computador de 16 pulgadas, que es una pantalla con tecnología que tiene niveles de brillo que son más de doble que de una pantalla tradicional. Piense, complementan con altas visiones de que son bastante potentes. Y en el caso de las computadoras, para Dios, obviamente también una gran capacidad de de personalización Ok, cuando hay tanto poder, Gabo, generalmente a la gente le da un poco de miedo la batería, pero según entiendo este año ustedes le han metido bastante investigación y desarrollo a esa parte. Sí, correcto. La verdad es que desde la generación de no para videojuegos. Eh, ya hemos estado trabajando para que pueden alcanzar la batería, que superan las horas que tienen un par de años de hoy, y Están interesados, efectivamente, por la duración de la batería, en, primero, teniendo baterías que de mayor tamaño y si más que son mejor optimizados, la colaboración con estos partners que ayudan a tener procesadores que consumen menos energía cuando se están desarrollando Gabo, y ahora que hablas de procesadores nos dijeron por ahí que los últimos procesadores de Intel y de van a estar en el interior de estos ROG. Sí, correcto, los modelos de 6 y 18 pulgadas que van a estar llegando a Colombia durante la primera mitad de este año, ya van a estar con procesadores Intel Core de 13 generación, gráficas eh, NVIDIA y RTX serie 40, que son ahora para eh, laptop, y los modelos de 17 pulgadas son los van a llevar procesadores AMD eh, con la tecnología C. Genial, genial. Y eh, los modos de rendimiento también van a llegar, me imagino, los Armory Crate, tanto esperamos, los gamers, eso va a estar incluido en estos nuevos modelo ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. Igual que hay generaciones anteriores, todos los computadores para gaming, como eh, Azure Staff, eh, van a contar con Armory Crave, eh, que va a permitir Trabajar en diferentes modos de, de rendimiento, modos silenciosos, que pueden desactivar completamente la tarjeta de video dedicada cuando se desconecta el computador de la corriente, sin necesidad de reiniciarlo para poder tener una mayor duración de la batería. Y cuando la computadora se está utilizando conectada a la corriente, automáticamente se va a, um, se va a activar la tarjeta de video dedicada y eso significa que van a poder tener el máximo rendimiento para video. Esto, actualmente contamos con una tecnología que se llama Max Estamos en la generación anterior y que ahora la estamos esperando con la tecnología de Día eh, Optimus, última generación, para poder tener un de rendimiento del computador que puede superar un 14% de una la laptop con una configuración de video dedicada solamente a si la tecnología de y El Día paso. Thank, you. Thank you o eh, en Estados en cuatro, el cuatro, de la Arabia Saudita, lleguen estas máquinas a comer. y a Latinoamérica. Sí, las máquinas de Genius van a ser las primeras en llegar y van a estar llegando eh, en general a todos los países de Latinoamérica durante eh, finales del primer trimestre, principios del segundo trimestre y unos modelos. De, para creadores de contenido van a ver a que están llegando durante la mitad del año y otros que se espera que estén llegando ya durante la segunda mitad de, del año, digamos que todo el portafolio se va a ir eh, actualizando durante la queda del año con eh, todos los lanzamientos que estamos haciendo actualmente, y algunos más que también estamos digamos, haciendo durante Gabo eh. me imagino cuál va a ser la respuesta a esta pregunta, pero igual la voy a hacer y es, ¿tenemos una escala de precios? Disculpa, te perdí en, el, en la última pregunta. ¿Tenemos una escala de precios para este motor? Todavía no tenemos confirmados precios, pero en cuanto los tengamos disponibles estaremos consultando a todos los medios para que puedan estar ahí al campo. De hecho, lo más probable es que durante la próxima de las próximas semanas ya estaremos los noticias sobre todo de las computadoras para Dios perfecto, muchas gracias Gabo y te esperamos Entonces,